Eh, sin las edificaciones necesarias para ello, eh, prometiendo a las autoridades construir las aulas y todo lo necesario para que la jornada se diera efectivamente. Pues eh, se han entregado diversos documentos, eh, tanto a la regional como al distrito. También eh, han venido comisiones de Santo Domingo, del MINER, y a pesar de que todo el mundo está enterado de la situación incómoda que se está viviendo en este centro con falta de baño, falta de aula, no terminan el comedor, tenemos unas aulas móviles llenas de comején, hay ratones eh, y todo ese tipo de cosas. Sin embargo, este, han hecho de la vista gorda y no eh, ponen atención a este centro educativo.